26 años, catcher, piernas ligeras, buen bate, lejos por el izquierdo, va para atrás, va para atrás y no va a regresar. Una salvajada de batazo, cuadrangular de Astudillo y Venezuela recupera la ventaja. Dos cuadrangulares solitarios y están al frente, 3 a 2.